Siéntense por cómodo y su cuerpo se sienta, tratando, tranquilo y prestando atención a la suavidad del aire. Voy a hacer que esa misma sensación tranquila, fluya a través del cuerpo entero, sintiendo cómo cada parte de este cuerpo se suelta, se tranquiliza y va quedando suave, confortable. espacio donde hubo tensión poco a poco llega esta suavidad hasta ahí refrescando como un masaje energético a ese espacio que más acumuló tensión sentir como esos nudos se sueltan y el cuerpo se siente de nuevo completamente liviano fácil tranquilo Disfruto de esta agradable sensación de suavidad en cada rincón del cuerpo. Y esa misma suavidad entra a mi mente como una agradable brisa tranquila despertando el pensamiento más agradable de todos mi mente me da la experiencia de tanta calma visualizando cómo mi ser queda cada vez más tranquilo más profundamente relajado y a la vez totalmente alerta despierto consciente estoy en mi espacio seguro en este agradable lugar donde nada ni nadie me puede hacer daño donde el alma que soy yo en realidad tiene la completa libertad de sentirse en plenitud en todo lo que soy esta energía espiritual consciente como un punto de luz yo el alma me sintonizo en esta agradable sensación de estar a salvo estar en paz estar como hace tanto tiempo quería estar y así disfruto por unos instantes el soltar de mi mente tanta bulla que se acumuló a lo largo del día limpiar todos esos pensamientos que ya no necesito y regalarme la experiencia de volver a pensar sentir disfrutar de la paz esa refrescante energía viva en mí como una llama que danza iluminando todo alrededor trayendo paz serenidad mi armonía donde mi propio corazón late tan tranquilo sintiéndose en absoluta paz y por unos instantes alimento esa paz visualizándola profundamente al ir limpiando mi mente del exceso de pensamientos que tuve de este día al ir sacando tanto desperdicio vuelvo a sentir esa agradable sensación del silencio. Donde puedo ir más allá de la influencia que había dejado en mí, lo que escuché de otros. Más allá de la influencia de las cosas que vi y las situaciones que este día trajo para mí. Yo, el alma, este actor eterno, hago un conteo mental apreciando todo lo que este día me ha enseñado hoy tantos pequeños aprendizajes importantes sobre mí y sobre los demás. Aprecio incluso las situaciones retadoras que son mis maestras que me ayudan a reconocer y despertar esa fuerza invisible de tanto poder de tanto sabiduría que en realidad vive en mí Vivo volver a ver este lunes como un día exitoso. Quizás me cansé, quizás sentí que pude haber hecho algo diferente. Pero este día también ha dejado un avance para mi ser. Aprendo de lo que ya no quiero repetir. Tomo esa joya de enseñanza y pongo un punto final a cualquier pensamiento acerca de mis errores. Ya lo aprendí y no lo voy a volver a hacer vuelvo a apreciar esa fuerza natural del alma que toma tantas distintas formas y que hoy en particular se adaptó fue flexible tolerante, sabia, reconozco lo que mi propio ser aportó a este día y me lleno de gratitud viendo como este flujo del tiempo, esta enorme obra de la vida, trae para mí mi propio papel personalizado, donde cada segundo es una nueva oportunidad, distinta a la anterior. Donde yo, el alma, voy poco a poco avanzando, descubriéndome, conociéndome. Así valoro mi propio proceso. Agradezco por mi propio camino. ese respeto y cariño doy el espacio para el proceso de los demás suelto tantas expectativas tantos deseos limitantes y abro el corazón apreciando entendiendo y valorando a cada ser con que hoy tuve algún tipo de contacto. Aprecio su propio papel que es diferente al mío. Donde todos caben, y donde cada uno es importante y necesario dejo que el corazón se vuelva generoso y amoroso haciéndome tan liviano aprecio valoro y disfruto de este día listo para sintonizarme a lo que sea que esta nueva escena en la vida traerá para mí sigo fluyendo encarrilado en ese riel de la vida, fluyendo fácil y liviana. Yo, el alma, disfruto de ese viaje tranquilo. tan fácilmente soltando todo lo que ya no necesito llevándome solo lo indispensable mis enseñanzas y aprendizajes y soy ese ser que puede volver a disfrutar de lo que soy y de mi historia. Donde cada segundo es un regalo por descubrir. Yo fluyo tan fácil, tan suave, Adaptándome a lo que sea. En este viaje que he emprendido hoy, estoy en un punto en el que me siento liviano, libre y flexible. y me siento listo para ir una capa más adentro voy a imaginar que este mundo tal y como lo percibo Solamente una de las muchas realidades, la realidad que percibo a través del cuerpo, de los órganos, de los sentidos. de los sonidos las sensaciones los olores estoy listo estoy lista percibir otra realidad detrás de esta en esta nueva realidad todo está hecho de energía mi cuerpo silla el aire una energía en movimiento y detrás de esa energía está otro mundo un mundo muy sutil de energía no física y desde el centro de la frente visualizo una estrella un generador tan poderoso que me hace olvidar los ruidos las sensaciones el cuerpo en sí la realidad detrás de la realidad y a través de este punto de luz que emerge desde mi frente entro como en una ventana más allá del tiempo y el espacio en una dimensión de luz muy estable muy quieta Aunque todo es sutil luminoso donde no hay límites a mi pensamiento y donde sea y lo que sea que piense inmediatamente se hace una realidad y puedo percibir como las vibraciones de esta estrella desde la frente cambian la pantalla de mi mente quietan los pensamientos y me hace sentir seguro y lleno esta dimensión detrás de la dimensión de este mundo mi respiración es la paz y percibo mi vida como si fuera un juego muy lejano aunque sea por unos instantes todas las escenas del día han quedado guardadas en una caja en mi mente y como un actor que ha terminado su obra descansa se recarga Libera como una estrella del cielo, brillo libre. silenciosamente más allá de las complejidades de la obra de teatro que ofrece este mundo como que me he vuelto un observador o la audiencia de esta propia vida. Descanso de ser el actor principal y solamente observo sin juzgar observo mi mente y permito que sea yo la estrella yo la energía viva yo la conciencia la chispa de paz la que observa la que se ríe la que disfruta de cualquier cena que venga enfrente observando la vida como una película Aceptando y soltando lo que sea que viene enfrente, porque desde este punto, desde el observador. Es muy fácil no juzgar, es muy fácil no involucrarse, es muy fácil disfrutar la película. el observador, el ser de luz que soy, el que baila con mucha gracia a través de las escenas, con la seguridad de que no importa lo que suceda en las escenas del drama de la vida nada puede Afectarle. Si entro en conciencia de esta dimensión detrás del telón de la obra del teatro de la vida. Y es esta dimensión secreta la que me permite ser libre propia realidad interna. Escoger cómo quiero sentirme. Un salto cuántico entre dos realidades y si regreso a la realidad física no tengo que sentir culpa o juzgarme a mí mismo Cada vez puedo llevarme una y otra vez a esta realidad secreta de luz y paz. Y entre más practique saltar a esa otra realidad, más me libero a ser esclavo de solo una. es el poder de practicar la conciencia de ser un ser sutil no físico la estrella de paz sentir cómo al experimentar esas vibraciones estoy cambiando la realidad física incluso estoy cambiando instrumento o el cuerpo en el que habito. Yo la luz visualizo como si mi creación, mis pensamientos están moldeando esculpiendo cada parte de mi cuerpo, llenándolo de estas vibraciones desde mi mente. hasta las más pequeñas neuronas en mi cerebro tal es el efecto de mi pensamiento Todo está en constante movimiento. si yo el Ser de Luz me agradezco a mí mismo por darme el espacio el tiempo por respetarme a mí mismo permitirme expresarme a través de esa luz y de ese silencio, de esa paz. Y beneficiar no solamente vibraciones contribuir a generar una atmósfera más poderosa pacífica en este mundo este teatro de la vida me permito a mí mismo tener sentimientos de agradecimiento. No solamente hacia mí, pero a todos estos seres a mi alrededor que crearon atmósfera y respiro profundamente despacio con el sentimiento De haber dado beneficio al cuerpo a mi mente abro los ojos y me permito observar con otros ojos entendiendo que esta realidad física es solo una y que en cualquier momento que desee puedo saltar a la realidad de la luz de la paz es mi opción es una práctica observo mis sentimientos y me recuerdo que tengo una opción siempre en cómo quiero sentirme voy a leerles un pequeño título que se llama el amor y el alma y dice así el descenso desde nuestra altura espiritual empezó cuando comenzamos a utilizar el cuerpo de una forma errónea como almas que somos, tomamos un cuerpo físico para iniciar un ciclo de nacimientos y renacimientos, pero acabamos por utilizar el cuerpo para la negatividad o los vicios internos. Y así empieza a acumularse mucha basura en el alma. De ese modo perdimos nuestra paz, felicidad, amor y pureza. Todas las cosas negativas que nos han afectado a lo largo de esta vida y las anteriores, han penetrado profundamente dentro del alma. No es poca cosa eliminarlas todas. Por lo general nos concentramos en eliminar los trazos de negatividad obvios, tales como la dependencia al tabaco, el alcohol o la lujuria. Pero el verdadero esfuerzo consiste en eliminar los vicios sutiles, como el ego. Los vicios sutiles nos impiden sentirnos que pertenecemos a Dios. Esa fue un pequeñito. ¿Y voy a leer uno más? Este dice cooperación. La cooperación se basa en cuatro pilares. En primer lugar, sentimientos siempre puros y motivos elevados. Si no te esfuerzas en cultivar la clase correcta de sentimientos en cada momento, tu naturaleza sufrirá. Segundo, fe en Dios el ego crece cuando no se entiende que es Dios quien lo está haciendo todo este ego crea competición o competencia y celos tercero confianza en tus colegas y en aquellos que están cerca esta fe en los demás crea entusiasmo que además sirve para aumentar la autoconfianza y finalmente expresión constante de tus motivos en un lenguaje fácil y sencillo. Esto hace posible que todos comprendan y se sientan parte del todo.